Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirar, a petición del público, a petición general, voy a hacer hoy mi primer vídeo con tráfico gratuito para Smart Links de Dating. Vamos a hablar de sitios, de citas en los que vosotros podéis conseguir tráfico gratuito efectivo para vuestros Smart Links de Dating.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 a que invites a tus amigos a suscribirse al canal y a que le des a la campanita para que tengas todas las notificaciones rápidamente y seas de los primeros en disfrutar de las fuentes de tráfico, muchas que son completamente nuevas, que te comparto en mis videos tutoriales. Vamos a ver cómo es eso de que Podemos conseguir tráfico gratuito para Smart Links de Dating. No tiene nada que ver con Facebook porque entonces no funciona. Vamos a hablar de esta página que se llama Tenders Med, o Tinder's Meet o de, Smith, Depende de lo que tú pronuncies en inglés o en español. Smith es tráfico premium, tráfico de primera para las ofertas de dating. Quiero que veas de dónde vienen todas sus estadísticas. Mira de Francia, Estados Unidos, Rusia, España, Australia. Luego hay un montón más, pero estos son los principales. Es gente de países tier 1. Es decir, muy buen tráfico. Y no solamente es muy buen tráfico, sino que es abundante. Quiero que veas las estadísticas. 2.32 millones de visitas al mes. Montonazo de visitas cada mes. Para que tú puedas promocionar aquí tus Smart Links de Dating. Tendersmith tiene la opción de todo tipo de tráfico de Dating. Es decir, Gay Dating, Lesbian Dating, eh, Normal y vamos, de todo tipo. Esta es la interfaz para que la conozcas. Tendersmith, ahí está, muy fácil. Unirse es súper sencillo, la verdad. No te piden apenas nada. Y vamos a hacer todo el proceso para que veas cómo puedes conseguir el tráfico gratis. Para este ejemplo yo voy a utilizar la red Los Pollos. ¿Ves? es esta. Voy a cerrar esto ahora mismo. Yo tengo mainstream y Gay Dating. Voy a probar yo con Gay Dating. Porque está muy bien pagado. Tú puedes probar con Dating Normal. ¿Ves aquí lo tienes? Dating Normal. Lo solicitas y te lo dan sin ningún problema. Bueno, pues entonces yo Gay Dating. Le voy a dar clic aquí. Solo hay una opción. Es esta. El Tracker. Yo le voy a decir que voy a ir de, de Tendersmith. Pero no voy a poner aquí Tendersmith, porque entonces lo sabrá la red. Y no quiero que sepan cuál es mi fuente de tráfico. Así que voy a poner TMS. Es un poco intuitivo, pero bueno, no es sencillo. Y en Click ID no voy a poner nada. Y si quiero poner algo, voy a poner FR. No de Francia, sino de free, de gratis. Lo voy a copiar. Este es mi enlace. Lo voy a poner en un blog de notas. ves Este es el enlace. Enlace afiliado. En este caso es un Smart Link de los pollos. Es este. Pero no lo voy a poner así de grandote. Lo voy a, a cortar con BitDo. Y en BitDo le voy a poner el enlace a cortar. Puedo ponerle aquí algo. Opcional o no. Y yo le voy a poner aquí. Y este es un juego mío. Mechanical Bull. ¿Por qué Mechanical Bull? Porque el toro mecánico es... En determinados países, jerga para la gente gay. Pues bueno, le voy a decir que mis estadísticas sean privadas. Que no soy un robot. Y shorten. Tú le puedes poner lo que quieras. ¿Vale? Ya está. Lo voy a copiar aquí. Control-C o copiar. lo que quieras. Copy. Me lo voy a llevar a mi blog de notas. Aquí está cortado. Y ese es el que voy a poner. ¿Vale? Ya lo tengo preparado. Me voy a Tinder Smith. Y vamos a empezar a hacer el perfil. Le voy a decir que sí, que tengo mayor de 18 años. Fíjate que aquí, y esta es una maravilla, tú puedes poner un hombre buscando a una mujer, una mujer buscando a un hombre, un hombre buscando a un hombre o una mujer buscando a una mujer. En mi caso, en mi caso, para ejemplo, voy a usar dating, men to men. Si tú quieres usar la normal, hombres buscando mujeres o mujeres buscando hombres, puedes hacerlo. Cualquiera es válida. Estamos hablando de negocios. No de mi orientación sexual, ni de mis preferencias, ni de mi filiación política, religiosa o lo que sea. Negocios. A man, locking, for man. Clic. Mi edad. Le voy a poner que tengo 29 años. Bueno, 28. 28 añitos. El correo. Para el correo, yo sugiero que os hagáis uno temporal. Yo voy a usar esta página que se llama Ninja Main. No os preocupéis, os voy a poner aquí abajo los enlaces y ya no hay ningún problema. Tenéis ahí los enlaces para que copiéis todo. Le voy a dar un refresh. Mi el correo temporal es este. Lo voy a copiar. Copy. Ya está. Me lo voy a poner también en mi blog de notas. ¿Veis? Aquí para que quede todo bien. Correo temporal. Ahí está. Me voy a poner aquí en el perfil de los pollos. Sin problemas. El password le voy a decir que me lo genere en automático. Use Security Password. Este me lo voy a poner por las dudas en mi blog de notas. Ese es el password. Le voy a poner aquí user. Y aquí el password. Así sin más. Aquí estamos. Y en el Live in poner siempre Estados Unidos. Atentos aquí. Atentos. Si vosotros ponéis que vivís en España, solo va a poner perfiles españoles y no hay forma de cambiar esto. No os va a dejar explorar otro tipo de país. Si ponéis Francia, solo Francia. Si ponéis Alemania, solo Alemania. Si ponéis México, solo México. En fin, no vais a poder cambiarlo. Por lo tanto, vamos a poner Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque tiene más gente. Simplemente por esa razón. Tiene tantísima gente... Que no hay ningún problema. Si os fijáis aquí en, en las estadísticas de Tendermits, la mayor parte son de Francia. Podéis poner Francia. Pero la otra parte son de Estados Unidos. 24 contra 23. No es lo mismo el 24% de toda la población de Francia que el 23% de toda la población de Estados Unidos. Este es inmensamente mayor. Por lo tanto, yo voy a elegir Estados Unidos. Pero podéis elegir cualquiera de los cinco principales. Podéis elegir otro. Pero si veis aquí, empieza a bajar mucho, aunque mirar, está subiendo, y está subiendo, y es buen momento para hacer perfiles o españoles o australianos, o cualquiera de estos aquí. Yo insisto, Estados Unidos, por cuestiones logísticas. United. Atentos aquí, amigos. Si no, tened, si no os deja poner una dirección de Estados Unidos, o un código postal de Estados Unidos, como el que yo he puesto aquí, y me pone, por favor, pon una, pon un código postal válido, es que me está leyendo, me está geolocalizando. Para evitar esto vamos a usar una VPN. Esta VPN, por ejemplo, le voy a dar a conectar. Me va a conectar ahora a Estados Unidos. Ya estoy conectada a Estados Unidos. ¿Lo veis ahí? Conectada. Me voy a atender nuevamente. Voy a darle un refresh. Aunque pierda un poco los datos. Ahí está. Otra vez vamos a empezar. Yes. Un hombre, buscando por un nombre. 28... Vamos a poner nuevamente el correo que teníamos aquí. Por eso es importante guardarlos en el blog de notas. Aquí está. Entonces, me voy para acá. Lo pego. El password que me lo genere automáticamente. Ah, bueno, lo teníamos también ya. El password este. Aquí. Nuevamente. Y el código postal. Mira, aquí ya me lo pone. Manasas, Valle anillo de tal, como me geolocaliza me pone automáticamente la dirección así que la voy a dejar ahí, no voy a tocar más, join now aquí estamos, felicitaciones, te hemos enviado un correo de verificación y activa el código, me voy a ir a mi correo, este le voy a dar un refresh a ver si me ha llegado ya, como veis ya tenemos aquí el de TendersMet le voy a dar open voy a copiar mi código es este, copio me voy a tender Smith, me voy a poner el código de activación lo pego ok y ya estamos amigos, esta es la interfaz y lo que vamos a hacer ahora es subir una foto de 480x480 ¿qué hice yo? pues me fui a google nuevamente y en google busqué eh, hombres solteros de 30 años ya está y me fui a las imágenes imágenes y aquí empecé a mirar algunos, por favor escoger personas normales, nada de famosos, nada de conocidos, nada de deportistas, nada de modelos, gente normal, muy normal, este por ejemplo, está bien, este está bien, este está bien y así vais eligiendo y una vez que los hayáis descargado pues los ponemos al tamaño que nos pide la aplicación, ¿Cómo lo hacemos? Con Paint. Yo usé Paint, que es esta. No hay ningún problema. Le voy a dar a uno nuevo. Abrir. Y veis aquí que se llama tío 1, tío 2, tío 3, tío 4. Vamos a usar el tío 1. Open. es Un chico normal. Y lo que voy a hacer es Resize. Le voy a poner Pixels. 480. Y OK. Se ve un poco feíto, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a dar a Guardar. Guardar como para que no pierda yo el original, yo uno r de resize 6. y vamos a usar esta foto y upload foto. Aquí lo tenemos, veis, ya está listo. Cerramos y me va a empezar a pedir los estatus. Mirad. esto es muy importante el estatus porque vamos a tener que llamar la atención de la gente. Entonces, en el estatus, yo ya tengo aquí que es este: estatus. Soy Tommy, tengo 28 años, bla, bla, bla, control C. Me voy a poner aquí. Y en este caso no va a ser Tommy porque este se llama A. Douglas. Entonces, A. Douglas. A. Douglas. Eh, tengo 28 años y necesito un nombre verdadero, A. real men, ¿Vale? Ya estamos ahí. Ethnicity. Esto lo podéis hacer más tarde, pero vamos a ponerlo normal. Eh, vamos a poner que Native Hispanic, creo que aparece Native Hispanic. Vamos a poner así: body type, medium, hair color, black, por ejemplo. Ahí está. Y le damos a hacer. Y eso es todo, amigos. Y ahora viene la magia. Esto lo voy a quitar porque no, no quiero que me dé información. No quiero esto tampoco. Nos dan la bienvenida, tal. Y aquí vamos a empezar el filtro. Mirad, filtro: 18, 34, localización y tal. Y filtros. Filtros. Homosexuales o bisexuales. Vamos a quitar bisexuales simplemente homosexuales. Cualquier etnia, cualquier... Todo lo demás lo dejáis así. Y en la localización puede ser cualquier ciudad de Estados Unidos. Y le voy a dar select. Fine. Vamos a quitar los anuncios que nos ponen cada rato. Y todos estos, todos estos están buscando un chico. Todos estos. Let's show more. ¿Qué vais a hacer vosotros? Pues muy sencillo. Vamos a empezar con este. Chat. Y vamos a poner aquí esto. Mira, Star Puedes empezar con 5. Ponegan 5. Vale, FLS gan 5. Vamos ahí. Me voy nuevamente aquí y le voy a poner. I'm Douglas. Douglas. I'm missing some last... A ver, no voy a leerlo en voz alta porque me puede banear Facebook. Pero estamos poniendo palabras feitas. Vale. Entonces aquí, después de ese texto, dice link. Y ese link es este link. Vamos a copiarlo. Control-C, que es nuestro enlace de afiliado. Lo ponemos aquí. Y vamos a poner esto. Lo copio. Control-C. Me voy aquí. Y le doy ahí. Listo. Y le doy a send. Ya está. Si queréis, la descripción son palabras feitas. Feitas en el sentido que son muy directas. ¿Vale? Le voy a dar también a este, por ejemplo, Quita 5 millas. Y lo mismo. Le doy y le damos por ahí. Aunque suene extraño <ríe> eso de dar. ¿Vale? Y vamos a ver este otro a 25 millas. 25 millas es mucho. Le damos a Send. Vamos a empezar con 5 o 10 perfiles, no más. Este que también parece que es un chico guapo. Bueno, estoy hablando de chicas, pero vamos a ver. Ya está por ahí. Y vamos a hablar con este otro. Recordad, 5 o 10 máximo el primer día. Y luego, si todo funciona bien, podéis ir aumentando hasta unos 30 o así diarios. Vamos a ver este, para que no se sienta complejado ninguno. Vamos a ver si nos deja con este. Hay un límite, vamos a ver si nos deja. No, ahí ya me manda a pago, ¿vale? Entonces de momento no vamos a hacer nada más, nos deja hasta 4 o 5 perfiles por día. Lo vamos a dejar así, me voy a hacer para atrás, echar para atrás. Y esta es una fuente de tráfico que funciona muy bien, ¿vale? Pues vamos a dejarla trabajar. Como esta, hay más que son gratuitas. Mirad, ya tengo la primera respuesta por ahí. Ah, no, esta es de la administradora. Hay quien no dice sé si que hay un descuento, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues así vais haciéndolo vosotros, ¿vale? Y es muy, muy sencillito. ¿Qué tenéis que tener? Pues lo que ya os dije antes, el enlace a los pollos, el acortador, la cuenta, el VPN y con eso es suficiente para que empecéis a trabajar con dating gratuito, en este caso de los pollos. Lo vamos a dejar hasta aquí, espero que os haya gustado, que veáis que hay tráfico gratuito para Smart Links con dating, que no tiene nada que ver con Facebook, nada que ver con Google, nada que ver con ese tipo de redes que son muy estrictas con ese tema, pero sí hay quienes nos van a dejar hacer este tipo de operaciones sin ningún problema. Se despide Betty Romerito. Te dejo aquí abajo todos los enlaces para que tú puedas empezar a darte de alta en estas redes. Ya te he dicho el paso a paso sin ningún problema, no tienes que pagar nada. La VPN que he puesto es gratuita, aunque claro, es muchísimo mejor de pago porque te da más opciones y te dejo las instrucciones aquí abajo. Eso es todo por hoy, amigo marketer, espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, invita a tus amigos emprendedores a suscribirse al canal y cualquier sugerencia ya sabes que la puedes dejar sin ningún problema en los comentarios. Un abrazo muy fuerte marketer y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!